Al, al gerente de Parques y Jardines o al de, al de Medio Ambiente y a Vida Turbana, y mañana lo haremos también al, al alcalde de Altrias, una hoja denunciando una, una, una situación bastante irregular, entendemos nosotros ¿no? si el convenio permite hacer un cinco, a un 5% de la plantilla le permite ampliar su jornada 5 horas a la semana ellos lo están haciendo con 18,5% de la plantilla esto quiere decir que están cometiendo una, una, una ilegalidad a todas, todas tenemos sentencia del Tribunal Supremo en la, en la que admite el, el, la tesis de, de esta sección sindica, de, la, de la sección sindical de la CGT y eh, dice que todas esas horas de prolongación de jornada no son prolongaciones de jornada, sino que son horas extras y como tal, y como tal se han de cotizar. Y si hay un exceso de, de, de más de 80 horas, como lo ha habido, ha habido, ha habido un, un, un, un abuso bárbaro de, de, de este uso de horas extraordinarias, pues eso. ¿no? Eh, este, estas 40 horas han ha servido de, durante los últimos años para premiar a jefes, jefecillos y jefazos que, que trabajan en nuestro instituto y que se están llevando un sobresueldo ¿no? por realizar o por no realizar estas 40 horas. En algunos casos hay administrativos que sí que realizan las 40 horas o algunos técnicos, pero en otros casos no. En verano, por ejemplo, que el ayuntamiento eh, hace jornada de 8 a 3, solamente hay esa jornada, no se permite hacer tardes ni se permite ampliar la, la, la jornada, ellos no amplían la jornada y siguen cobrando como si estuvieran haciendo esas 5 horas semanales extras y, y tal. ¿no? Todo este tema lo estamos denunciando, esto tiene un nombre ¿no? que, que es prevaricación. Por eso hemos traído los sobres aquí para enseñárselos a, al señor gerente, aquí en la puerta de, de, de, de, de esta sede del instituto. Para, para para eso, para, para, para evidenciarle que, que esto se llama prevaricación, que está utilizando de mala manera el dinero público y que, y, y que esto hay que rectificarlo. ¿no? no, no, no, a la privatización, no, no, no, a la privatización. El día 22 hay dos nuevos despidos, despiden a uno el 22 y otro el 23, el 23 es el sábado, aprovecharemos el día 22 para, para, para hacer otra acción, hay otro, otra hora de paro, esperemos que la empresa recapitule y no lleve a cabo ese siguiente despido y que no tengamos que hacer el paro, ¿no? que, el, que es lo que nos gustaría a todos, ¿no? Que, que, que no despidieran al siguiente, ¿no? como, como se le ha pedido a la, a la dirección de la empresa que no despidiera al compañero Joseph que trabaja ahí en Ciudad Meridiana, se le ha pedido a la empresa que no lo despidiera, si estaban de acuerdo o en sea, continuar con los contratos de relevo, no les costaba nada dejar de despedir a esta persona, sin embargo, continúa el chantaje encima de la mesa, de, de cara a, a, a forzar al comité, a una firma global de convenio, eh, con el chantaje de que siguen habiendo despedidos y de que, y de que estamos en esta situación.